Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy te voy a contar cuáles son los distractores más importantes o motivos de los que nos hacen perder la concentración en el momento que estamos estudiando. En primer lugar, ¿cuál les parece que es lo que más los distrae? El tema de estar sentados en un lugar de paso, ¿sí? Como puede ser en el comedor. A lo mejor, eh, eh, si estamos en un comedor donde está pasando la abuelita, la mamá, o el papá, o los compañeros de trabajo, y, y es medio difícil poder estudiar así. Entonces, el consejo en relación a este distractor, de qué manera se puede prever eh, buscando un lugar que no sea de paso, ¿sí? Puede ser el dormitorio, o podés buscar otro horario, porque a lo mejor si vos decidís sentarte a estudiar en el momento en que no hay nadie en la casa, o en un momento que donde uno puede avisar a los demás que por favor en ese horario traten en lo posible o de qué manera se puede coordinar con los demás integrantes de la casa. Segundo distractor súper importante es cuando estamos con el teléfono cerca. Entonces el teléfono, que es una gran herramienta, es, eh, nos estamos comunicando todo el tiempo, pero si uno no pone modo avión, eh, es muy difícil poderse concentrar porque a cada rato va a estar entrando un mensaje o una llamada o, eh, o queremos a lo mejor hacer un cálculo si estamos estudiando matemática pero resulta que justo vemos una notificación o algo y nos distraemos y empezamos a, eh, a perder el hilo del estudio, ¿sí? Así que consejo número dos en relación a este distractor número 2 sería poner modo avión por 50 minutos que sería el tiempo ideal para podernos eh, concentrar, estudiar y sí, después en los 10 minutos de recreo ahí sí podés revisar el teléfono, entre otras cosas, ¿sí? Tercer distractor ¿viste cuando estás cansado? es muy difícil concentrarte entonces es muy importante que vos puedas planificar el horario o si no, buscar un horario que vos realmente estés descansada si vos estás muy cansado, si, estás, si venís de trabajar o por ahí tenés 30 minutos porque no sabes si llegás, eh, estás preocupado. O sea, la preocupación en sí sería un distractor que tenemos que planificarlo, tenemos que organizarnos para que realmente demos el... para que en poco tiempo sea efectivo. Si nos sentamos con el teléfono, si estamos en una zona de paso o si estamos muy cansados y, tenemos que, y estamos pensando que ya nos tenemos que ir, no... Eh, son cosas que las podemos prever. Espero que esto te haya sido útil de algo. Si crees que le puede servir a alguien, te pido que lo compartas. Si quieres darle un me gusta, te voy a agradecer, va a ser un mimo para mí. Y si quieres suscribirte a mi canal para recibir nuevas notificaciones de videos que tengan que ver con aprender a estudiar, o con gestión, o cómo mejorar la calidad de vida de las personas, te invito a que te suscribas a mi canal. Muchísimas gracias. Soy María Marta Cantarel, de Catamarca, República Argentina. Chau, chau.